Hola amigos de Mexcam, estamos aquí de regreso con otro video Y en esta ocasión voy a traerles una reseña de lo que fue el Festival del Sol aquí en Vancouver Este, Como pueden ver estamos escuchando música como reggaetón Pero también había muchísima música latina Miren como estamos viendo hay varios latinos aquí reunidos Pero también vi muchos canadienses bailando y disfrutando la música latina Escuchen cómo se emocionan ¿Dónde fue esto y cuándo? Bueno, esto fue en pleno Vancouver, a un lado de los estadios del BC Place y del Rogers Arena Y como pueden ver este, hubo varios puestos, ese es un puesto de miel, una miel muy, muy famosa aquí en Vancouver Y también vemos otros tipos de productos, este, comida latina de distintas partes de Latinoamérica Ahorita vamos a ver los puestos pero como pueden ver ahí estamos viendo los edificios, la bola del Museo de la Ciencia. Pusieron alguna especie como de pasto artificial para que la gente se pueda sentar y disfrutar de la música. No fue tanta gente como se esperaba a pesar de que pusieron muchísima publicidad. Pero bueno, a pesar de todo fue un festival muy agradable. Este festival ya tiene tiempo que se realizó. Esto fue el 8 de julio del 2017, pero apenas pude subirlo aquí al canal. Y como pueden ver, había de todo tipo de gente. Blancos, morenos, de todo tipo. Y de todas las nacionalidades, específicamente de Latinoamérica. Yo escuché varios acentos por ahí. Acento colombiano, argentino, colom eh, cubano. Miren, ahí vemos un puesto de comida cubana. Al otro lado estaba un puesto de comida brasileña. Este, muy caro por cierto. Los precios no bajaban de 10, 15 dólares. Miren, aquí estamos viendo un puesto de comida cubana. No sé si era pollo o no sé, pero se veía bastante delicioso y olía bastante rico. Aquí estamos viendo otro puesto de comida. Bueno, había muchísimos puestos de comida. Yo sinceramente no compré nada de comida. Pero bueno, me la pasé muy bien ahí. Realmente no había mucho que ver, nada más escuchar la música. En menos de 30 minutos ya, ya habías dado la vuelta a todo el lugar. Y como pueden ver, pues había este, mucha gente en los puestos de comida tratando de comer todo tipo de comida. Miren, aquí vemos comida jamaicana. Excelente. Los güeros, como siempre, pues, curiosos, viendo la comida exótica para ellos, porque toda la comida de Latinoamérica, pues, para ellos es exótico. Para nosotros es, mm, es rico, es, es cultural, es, es, es algo parte de nosotros. No nos sorprende tanto comer comida de otras partes de Latinoamérica. En mi ciudad Guadalajara hay muchos restaurantes de comida argentina, brasileña. Por eso no me sorprende ver este tipo de comida. Miren, aquí vemos comida argentina. Especialmente eh, las banderillas argentinas son exquisitas. Y también las brasileñas, eh, son muy recomendables. Aprovechar para mandar saludos a todos mis amigos de Latinoamérica que están suscritos a este canal. Y los que no están suscritos, también mandarles saludos, ¿por qué no? Saludos Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Bolivia. ¿Quién, se me, ¿Quién me falta por ahí? Ecuador, no sé si ya lo mencioné. Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador, este, Guatemala, nuestros hermanos guatemaltecos que son frontera con México, Belice, etc. Miren, aquí estamos viendo una zona como de VIP donde hay, había muestras de tequila solamente que aquí había que pagar un precio adicional pero estaba muy bien ahí y aquí estamos viendo varios puestos de ropa miren esas eh, blusas en 20 dólares realmente se me hacen bastante caras para un pedazo de tela pero bueno vemos piñatas las famosas piñatas mexicanas o latinas, pero bueno, estas piñatas son herencia de nuestros amigos, de nuestros padres españoles, ¿verdad? de la época de la colonización. Pero para mí una piñata debe tener cántaro de, de barro, si no, no es piñata, pero bueno, pues son folclóricas, son llamativas. Otra vez regresamos aquí a la zona del DJ, había dos zonas musicales, la zona donde había un DJ donde estaba poniendo más reggaetón, donde las chavas muy sexy bailan de una forma impresionante, moviendo el bote. Miren, vamos a acercarnos un poco más, había güeras también tratando de involucrarse a la música latina, o sea, canadienses de piel blanca, anglosajonas había de todo tipo había obviamente morenones no, yo no les digo negros para que no se ofendan pero tampoco es una ofensa decirles negros no lo digo de forma despectiva así como decimos blancos podemos decir negros ¿por qué no yo no soy racista y nunca lo seré en, al contrario yo odio a la gente racista aquí ya es de noche ya puse música un poco más prendida casi no se ve por la cámara pero vean Aquí está la gente, baile y baile más prendidos. Eh, si ven que volteó la cámara es porque no quiero que se molesten porque los estoy grabando. Más que nada es eso. Aunque es un lugar público, lo sé, yo puedo estar grabando, pero yo trato de ser más discreto cuando grabo. Y que no se molesten conmigo porque los estoy grabando. Y bueno, pues es puro reggaetón. A mí sinceramente no me gusta el reggaetón. Yo eh, escucho más música electrónica, eh, house, tech house, techno, trance, trance, etc. Pero bueno, lo acepto porque es música latina. Y aquí estamos en el escenario principal, donde estamos escuchando música de distintas partes de Latinoamérica, pero a mí me tocó más este, lo que es la música cubana, que es muy agradable. Allá en mi ciudad natal, en Guadalajara, hay un lugar cubano en Avenida Chapultepec que es el Callejón de los Rumberos. Pura rum, rumba cubana y una vez entré y realmente se pone el bailongo, pero sabroso. ¿eh? Yo no pude bailar al mismo nivel que muchos que bailan salsa y cumbia porque pues sinceramente yo, yo no le hallo mucho a, a ese tipo de baile, pero sí, sí estuvo muy padre aquella vez que fui al Callejón de los Rumberos. Pero sí, la, la música cubana siempre alegra todos los festivales y todos los lugares. Me, lástima que no me tocó escuchar música mexicana, pero debió haber habido. Escuchemos un poco, me callo. Sí, me callo un poco para que ustedes puedan disfrutar un poco de la música. No crean que pasó algo malo con su sonido. Simplemente yo me callo. Y ahí al fondo vemos el Estadio BC Place. Y el centro de Vancouver. Al fondo se alcanzó a ver que estaba pasando el Skytrain. Eh, Ustedes se pueden bajar en la estación de Chinatown St Stadium. O se pueden bajar una estación antes que es la estación de Science World. Cualquiera de las dos. No, no está lejos realmente. Ahorita en estos momentos... En ese lugar está el Cid du Soleil, espero ir pronto. Cuesta supongo que unos 100 dólares, pero son de esos espectáculos que tiene uno que ver. Y miren, este es un puesto, aunque no se ve casi por la noche, es un puesto de churros. Bueno, ya me alejé un poco del lugar, estamos viendo un poco de agua. Y ahí al fondo estamos viendo el Museo de la Ciencia. Que algún día entraré, no he podido ir por falta de tiempo y quizás dinero pero van a ver algún algún día entraré van a ver que sí. antes de que me regrese a méxico voy a entrar a ese museo de la ciencia a ver qué nos ofrece y realmente es muy agradable estar en este lugar el clima en, en julio era perfecto no estaba haciendo frío era perfecto yo no tenía suéter estaba con camisa ya en la noche y aunque ustedes no lo crean ya eran como las 10 de la noche y todo se veía un poquito de luz solar al fondo. Bueno, así pasa en estos lugares del norte que los verón, los veranos, las, los días son largos. Y bueno, ya estamos aquí en la estación del Sky Train del, del Science World. Ahorita va a llegar el tren que va al Waterfront y el otro tren que nos va a llevar a, a Surrey ya para regresarme a, a la ciudad de Langley. Y bueno, amigos, ya me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Denle like. Y bueno, pues este, nos vemos en futuros videos. Estén pendientes del canal. Suscríbanse para recibir notificaciones de nuevos videos. Y bueno, pues saludos desde Vancouver. Adiós.